Eh, y la situación de las escuelas, eh, la situación de edilicia es muy grave en este momento, se va profundizando más el ajuste eh, por parte del gobierno provincial del MPN. Eh, hoy he, hemos sacado un comunicado en el cual eh, denunciamos al ministro Yancafilo que por los medios nacionales dice que en Neuquén todas las escuelas eh, está todo. Eh, muy bien, que están funcionando al 100%. Eh, hemos hecho un relevamiento con los compañeros y compañeras delegadas eh, y tenemos alrededor de 30 escuelas o más en las cuales no se están dictando clases con normalidad. Un claro ejemplo es eh, de la gravedad de esta situación es el Instituto de Formación Docente número 12 eh, donde alumnas... Eh, han sido, digamos, hospitalizadas por intoxicación por monóxido. Esta situación es la segunda vez, así que ayer eh, se manifestaron en el Consejo de Educación pidiendo eh, una solución inmediata a esta situación porque si no, eh, no queremos más eh, Mónica Jaras, no queremos más Silvia Rogetti, queremos escuelas en condiciones y en eso nosotros estamos acompañando cada lucha eh, en el Consejo de Educación, en las calles. Eh, así que bueno, así están las escuelas y bueno, esta es una muestra solamente de toda la situación que hay eh, en toda la provincia, porque no solamente acá en Neuquén Capital. Fortalece tu sindicato, afiliate a TEN, rumbo a los 40 años, cuatro décadas de lucha. Y en ese marco, digamos, de esa situación, eh, que luchamos por justicia este mes, convocamos para el miércoles 8, ¿no es cierto? Vamos. Eh, así es, el miércoles 8 de junio convocamos a todos los compañeros, a todas las compañeras, eh, a asistir a la audiencia de formulación de cargos. A la continuación, creemos que la primera audiencia fue insuficiente eh, y en esta tenemos que ir movilizados todos y todas a Cutralcó, porque ahí tiene que estar en esa formulación de cargos la responsable máxima, eh, que es la ministra Estorioni de ese entonces, que es la que nos envió y nos obligó a ir a las escuelas a como de lugar. Y también, por supuesto, el gobernador Gutiérrez, responsable político de esta gran profundización eh, del ajuste en educación. Bueno, Laura, muchas gracias. Entonces vamos, eh, nos movilizamos este miércoles 8 a Cutralcó.